De gira por las regiones, el progreso de las regiones y sus gentes en nuestros contenidos especiales. La submesa de turismo en Bello tuvo una nutrida asistencia de entidades, empresas, organizaciones sociales y en general de adeptos al turismo vellanita. Se desarrolló el primer encuentro de este importante comité en donde se presentaron logros y expectativas para el año 2019. De gira por las regiones, el progreso de las regiones y sus gentes en nuestros contenidos especiales.